Tu contacto si tengo los contactos de Jackie Chan Con la tabla en la cintura si te pasa con mi clan Tú de que rompe ventana en PR3 Yo estoy en R de una rata Yo no quiero tu contacto, solo quiero darte duro como te dio el loco, loco, loco. El menor estaba en olla cuando estaba en la victoria Ahora está montando pila y que tiene una tabla velita completa montando telanera La luna te dejo porque tú eres un maldito bolo Certificando carro con pila de sonido El animal con un billón y en tu cuenta 56 para Pa' que yo quiero tu contacto en PR3 Yo estoy en R de una rata mi loco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 Si aquí te dejo los contactos, que es lo que es mi loco Que es lo que es mi loco, que es lo que es mi loco, que es lo que es mi loco Yo Rosal desde lado pegueo al tiro, no gusto Isabelita City representa a mi loco, no gusto, ya estamos pegados Es que lo que es, Blaster produciendo, es mi productor favorito No gusto que lo que es, rap el sicario Y esos son los mineros O oh, el mío personal El King NC, sí, lo más duro de la Isabelita la margarita, no buto que lo que. Ya estamos pegados al tiro, eh. Es pipi, que en RD, no buto que lo que. Pero esto en R de una rata, mi loco.